¿Cómo estás otra maravillosa semana aquí desde Bogotá Colombia transmitiendo la buena nueva de Reino de los Cielos esta semana aquí en Colombia no sé si en tu, en tu país o en la nación donde tú te encuentres eh, es un día festivo aquí en Colombia es un día festivo te tenemos una semana cortica pero nos la gozamos en el nombre poderoso de Jesús mis hermanos esta semana el Señor nos está diciendo nos va a hablar a través del Evangelio de San Marcos capítulo 2 del versículo del 1 al 12 nos habla de que cuando eh, esto, habían cuatro hombres que realmente eh, hicieron lo posible para llevar a su amigo o ese conocido a, ante, el, ante el Maestro porque realmente ellos eh, querían que este paralítico fuera, fuera sanado habían también eh, muchas personas Uh, cabilaban, hablaban mal del Señor, decían, decían que él decía blasfemia y esto podemos ver que hoy en día podemos ver que hay gente que sigue blasfemiando contra el Señor y, no, y mirando aquí la Biblia y te invito a que leas este capítulo una vez más, capítulo 2 del 1 al 12 es un, es un pasaje muy maravilloso, un pasaje que Realmente el Señor nos habla a lo más profundo de nuestros corazones y aquí lo que queremos enfocar en esta semana es que no seamos unos escribas con los demás realmente ayudemos a los demás a llegar a Cristo no sé lo que tú, lo que tú realmente estás haciendo si realmente estás siguiendo a la voluntad del Señor pero el Señor te está diciendo ayuda a aquellos porque si tú ayudas a que a aquel tú me estás ayudando a mí y hay gozo en el reino de los cielos no sé si de pronto un familiar, un amigo, un compañero pero tú dirás no, es que eh, él no se deja hablar él tiene un, un, un temperamento pu, uh, putrefacto pero dile al Señor ora al Señor y dile al Señor Padre, pon el momento pon la hora para poder hablar abrirle el corazón a, a este hijo tuyo o a esta hija tuya y es por eso que cuando eh, en este capítulo tan hermoso, te lo repito, capítulo 2 del 1 al 12, habla de que eh, uh, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, estoy leyendo el versículo 3, que era cargado por cuatro y como no, no podían acercarse a él, a causa de la multitud descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura bajaron el techo en que uh, yacía el paralítico, al ver Jesús, el número 5, versículo número 5, la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Qué maravilloso, cuán maravilloso es cuando tú ayudas a alguien a llegar a los, a, los, a, a, a los caminos de Cristo. Qué hermoso es cuando el Señor te pone a alguien en tu camino. Y como siempre lo he dicho, entonces somos instrumentos eso es lo, lo tengo claro, somos instrumentos porque la gloria y la honra siempre se la va a llevar el Maestro Padre, Hijo y Espíritu Santo siempre se van a llevar la gloria y la honra y el poder y al ver que estos escribas de lo que estaba haciendo el Maestro eh, lo, lo juzgan y veo muchas veces que, que, que tratamos de dar esa, esa palabra de aliento a las personas o decir algo, ya nos están criticando, nos están juzgando y aquí no venimos a que nos juzguen, a que nos critiquen. Aquí venimos a dar las nuevas de reino de los cielos, a quitarle las vendas a las personas y mostrarles esa verdad, porque la verdad nos hará libres. Recuerda que, y nunca nos vamos a cansar de decirlo, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él es esa, ese camino, ese camino que realmente nos está diciendo que estás esperando para ayudar darle una palabra de aliento a través de mi palabra. Si tú no te sientes preparado, pídele al Señor fortaleza, pídele al Señor que te dé esa fe para poder hablar a las, a las personas. Qué maravilloso es cuando a lo personal, cuando yo veo a una persona en la calle, en un bus, hago lo posible por hablarles, les hablo y les digo que Dios los ama, Jesucristo los ama. Y recuerda que esa palabra Jesucristo tiene un poder, ese nombre tiene un poder maravilloso en el nombre poderoso de Jesús, Jesús tiene un nombre maravilloso Él ha dado mucho por nosotros, Toma esa cruz yo te invito a que esta semana tomas a cruz de aquí para adelante y, y es como esos cuatro hombres que llevaron a ese paralítico esos cuatro hombres que realmente estaban dispuestos a que este hombre uh, estuviera sano y, y fuera libre de sus pecados Ahora yo te invito a que la primera persona que el Señor puso en tu mente, en tu corazón, comience a trabajar. Comienza a darle una palabra de poder. Comienza en el nombre poderoso de Jesús, que te guíe el Espíritu Santo. Y deja que el Señor haga la obra, porque es el Señor que va a hacer la obra. Nosotros ponemos esa semilla, el Señor se encarga del de resto. Te invito a que esta semana comiences a trabajar. En esa parte del, del evangelismo porque todos necesitamos evangelizar por eso la palabra dice y hacer discípulos predicar, evangelizar la palabra no quedarnos en cuatro paredes ahorita no estamos en cuatro paredes en algunos lugares ya están, están retornando pero yo te invito a que las, las, primeras personas, las primeras personas o las personas que te tengan la oportunidad de uh, predicar la palabra de Dios hazlo Hazlo como el Señor tuvo la oportunidad de dar la vida por ti. Hazlo lo que, lo que el Señor pone en tu corazón. Hablar a tu familia. No te dé vergüenza de hablar de Jesucristo. Él no se ha avergonzado de ti. Habla de Él, pero con, con respeto. Con respeto a, a, hablando del Señor. Ni tampoco ser fanáticos, ni tampoco ser esos escribas que aquí como nos habla, que... Eh, eh, estaban juzgando, juzgando, juzgando, juzgando de lo, de lo que estaba haciendo el maestro no te preocupes si te juzgan no te preocupes si te critican prepárate algo que te invito es que te prepares y lleves la palabra del Señor ahora te invito que cerremos los ojos y oremos Padre Celestial, Padre en la gloria te damos gracias, te damos gloria y honra y el poder Señor por este momento por esta semana Señor Sabemos, Señor, que Tú llevas el control de nuestras vidas. Sabemos, Señor, que Tú pondrás personas en nuestras vidas para llevar Tu Palabra, Señor. Para mostrar con otros, nuestro testimonio que hay una transformación en Cristo Jesús. Que Padre Celestial, Padre de la gloria, que sin Ti no somos nada, Señor. No importa que nos juzguen, no importa que nos critiquen, Señor. Es lo único que debemos de importar es, que es eh, lo que Tú digas, amado Padre Celestial. Es lo único, amado Señor. No debes importarnos lo que nos diga un hombre, Señor, sino lo que digas tú, amado Padre Celestial. Amado Rey, yo te pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que tú seas respaldando a mis hermanos, a mis hermanas, Señor, eh, sea los, eh, que ellos sean, se dejen guiar por el Espíritu Santo y que estas palabras que salgan de sabiduría, con humildad, con amor, Señor, a, esta, a aquellas personas, Señor, sean eh, cultivadas en, eh, en buena tierra, Señor. Y que esas semillas, Señor, Padre Celestial, van a florecer como ese grano de mostaza, Señor. Van a ser esos árboles grandes y de grandes fructíferos, Señor. Grandes frutos para el Celestial en el nombre poderoso de Jesús. Amado Rey, te damos gloria y honra por todo lo que haces en nuestras vidas. Amén y Amén. Mis hermanos, mis hermanas, esta ha sido la palabra de esta semana. Siempre dándole la gloria y la honra al Señor que Dios los continúe bendiciendo, recuerda propagar esta palabra, eh, yo sé que el Señor va a ponerte personas una vez más, perdona que sea repetitivo, pero siempre dale la gloria y la honra al Señor y recuerda y dile a las personas Jesucristo te ama y ya para terminar recuerda seguirnos en nuestro canal de Facebook, en nuestro canal de YouTube, uh, también uh, Instagram, síguenos, ahí vas a ver eh, nuevas eh, actualizaciones, nuevas cosas que vienen para creceros en la gloria, porque el Señor se está moviendo, porque estamos en la gloria para hablar de Dios. Bendiciones.